Bueno, mis amigos, al final el Clásico terminó en tablas, el Clásico 312, por la liga de los Clásicos llegamos al empate número 100. Al final del partido, los hinchas de corazón de Atlético Nacional del Deportivo Independiente de Medellín hablaron sobre el empate 1-1 con Don Elkin, la voz. Voy a saludar a la mejor hinchada del mundo, qué espectáculo en las tribunas. Más de 42 mil hinchas de corazón en el Atanasio. ¿Qué dicen los hinchas de corazón? Nacional uno, Medellín otro. ¿Usted qué dice? Hombre, Medellín Nacional regaló un tiempo y medio a Medellín. Medellín se, se emboletó con el, con el gol, se encerró atrás, pero afortunadamente Medellín nos salvó la papeleta ¿Y usted qué dice? Jugaron súper bien. Sí. Y usted. Jugaron. El primer tiempo, más o menos, y el sí. segundo, muy bueno. Vea, le presento a una amiga, vea para que vaya a la casa de ella, dele un abrazo. Ah. ¡Eh, Ave María, pues! Ay. ¿Usted qué dice? Pues que no nos ganaron, no fueron capaces de ganarnos, pero de todas maneras, muy mal por el Medellín, porque no fue capaz de ganar. A ver, yo sigo saludando a los hinchas de corazón porque Rafa Gol Radio, Televisión e Internet, seguimos número uno. Todas las incidencias de este compromiso clásico montañero, uno por uno, eh, con el gran equipo deportivo de Rafa Gol Radio, 12 y a 3 de la tarde a través de la voz del Río Grande y Canel Estereo. Muy bien, vea, aquí veo hinchas de corazón. ¿Qué pasó en el partido, amigo? ¿Cómo me lo vio usted, pues? Bien, gracias. ¿Y usted qué hay de novedades? Todo muy bien, afortunadamente, disfrutando hoy el partido. Esperábamos que fuera... Más intenso, pero le quedó faltando un poquito a Nacional, 5 para el peso. ¿Usted qué dice? Igual, faltó emoción. Venga, venga. En el ¿Faltó emoción? Sí, faltó emoción en el partido. Sigo saludando a los hinchas de corazón, que ojo joven, ¿qué vio usted? Un Medellín muy miedoso, muy cauteloso, se encontró ese gol, no propuso nada. Nacional hizo el esfuerzo, hizo de un jugador de, de menos es complicado, Nacional la dio toda. Y... lastimosamente de venir la la embarró con, con esa expulsión. Con esa expulsión. ¿Qué ojo? ¿En usted qué? ¿Con quién está hablando a esta hora? ¿La señora no o qué que vaya de, para no, la no, casa. No nada, hablando de mi nacional, hombre. Qué golazo el de Orland Pavo, Sinceramente. No sé, Nacional, ¿cómo no le ganó al Medellín? Sí. Muy mal equipo de Medellín. A ver, Manuela, venga para acá. Manuela, a ver, hombre. Manuela, ¿qué, qué vio en el estadio? ¿Qué piensa? Que sí. ¿Le gustó el partido? Sí, muy chévere, el ambiente. ¿Les hincha de quién? Del Medellín. ¿Del Medallo y Medallo qué? Bien, bien, Jorge. ¿El resultado justo? Sí, yo creo que sí. Que Dios me la bendiga. Bueno. Vea, vea el jovencito, que joven? ¿Cómo me le va? ¿Cómo se llama usted? Santiago. ¿Santiago y cómo llama su papá? Tomás. ¿Y usted es hincha de quién? De Nacional. De Nacional. ¿Y el partido le gustó? Sí. ¿Y usted qué joven? ¿Cómo me le va? Muy bien, ¿y usted? ¿Usted, Ave María, usted? Muy bien. <risa> no, ¿Y el partido? Vea, el nieto, el nieto. ¿El nieto? Sí. Sí, sí, sí. Hacía poquito que... Hacía 15 años no venía al estadio y él me trajo. Ah, lo trajo el nieto. Sí, y afortunadamente. No se va a demorar otros 15 años para volver. No, yo lo invito a usted. Sí, ¿Listo? hágale papá. Pues? Bueno, señor. Ya, yo lo Sigo saludando a los hinchas de corazón. ¿Qué ojo? Me... ¿Cómo me le da usted? porque está riendo tanto? Ah, par... ¿Le gustó el partido? Wow. Mucho. Sí. Sí, bastante. ¿Justo el marcador o qué no. piensa? Sí, estaba justo. Todos el maná apretando el partido. Sí. Quizás. Que Dios lo bendiga pues hombre Amén, Dios lo bendiga Sigo saludando el hincha de corazón en la información del gran equipo de Rafa Golinares Qué joven, cómo me le va Muy bien, gracias, buenas noches Buenas noches, ¿usted de dónde es? Yo soy de La Guajira, de Fonseca Ah, ¿usted como los de La Guajira o como bravos? No, algunos Algunos tranquilitos ¿Y el partido? No, muy duro, muy sufrido, o sea Hoy más se demostró que el Medellín, un equipo chico, que equipo grande No va a tener la obligación de tener un jugador más y no salir a matar al equipo, salió equipo a meterse chico, atrás. No, equipo, equipo chico. chico que Dios lo bendiga. Amén, gracias. Hola. Vea qué bonita. Venga para acá, con hinchas de Nacional y de Medellín, no hay problema. La, la, la, la, la. Cómo, ¿Cómo la vio hoy? Súper bien. Sí, súper la, bien. El es partido estuvo muy reñido, pero bien. ¿Con quién vino? Con mi hermano. Con el hermano. Con un amigo. Un amigo. No vino con el novio. No. Nada. ¿Y usted qué piensa? Eh, no, el partido estuvo muy suave, Medellín se metió a atrás Si no hubiera sido por esa roja, le digo que los hubiéramos, era goleado ¿Usted qué dice? No, eh, verificar bien la defensa, es increíble que Aguirre entre con esa jerarquía y esté de suplente Es muy importante que Autori vire la nómina que tiene, pues él es el que los entrena, pero hay que verificarlo bien Vea, esto es amistad, abrácense, amigos y no pasa nada, somos antioqueños, un aplauso para ustedes, vea, qué bonito no rap